esta pequeña técnica, pude vencer mis deficiencias y conseguir el éxito, siempre tenemos nuestros dos yoes en conflicto si es así que se dice, no lo sé uno diciendo no comas eso que engorda y el otro, comételo que está buenísimo, o si no te dice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 y saber que si lo rompemos nos estamos autoengañando y nos sentiremos mal con nosotros mismos. La idea que funciona es poner los puntos de tu autocomprometimiento en una hoja de papel y pegarla en la nevera para verla todos los días. Fue un un trato contrato entre, entre dos, dos partes, partes. pones Pon tu nombre, nombre las dos veces, veces y lo firmas firma las dos veces. dos veces. Yo sé, parece una estupidez, pero se los puedo asegurar que funciona.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 y no te pierdas el nuevo episodio donde hablamos de la hidratación, que la considero el santo grial para alcanzar el éxito y sabrás por qué. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Sí!